pues yo creo que vamos empezando uh, disculpa Jaime una pregunta respecto a la tarea uh -huh. este hay algún formato en la que la tengamos que entregar en late o algo así Creo que Frank les dijo que, que sí quiere que hagan eso, pero las primeras tres, cuatro tareas es como formato libre de entrega, entonces pues puede ser a mano estas primeras. Ah, sí. ok, vale, sí, gracias, tenía esa duda. Gracias. No hay de qué. Lo que pasa es que no todos saben usar la ¿no? Entonces, obviamente por ahí se está pensando alguna clasecita donde se les da una pequeña introducción, ¿no? De cómo, cómo utilizarlo, ¿no? Para que... Para que no se, para que no tengan que investigar todo ustedes, ¿no? O sea, obviamente cuando empiece a usar látex se tienen que investigar cosas. Pero no queremos que se vayan a investigar todo, ¿no? Entonces, eh, habrá una clasecita. gracias. Dale, no hay de qué, Roman ¿Alguna otra duda más? Bueno, pues vayan checando su tarea y.. Y a ver qué día podemos discutir un poquito de ella, ¿no? De todos modos, eh, pueden escribir por Classroom. Eh. ¡Ah, claro! Eso todavía no lo vemos. Entonces, no te preocupes, Silvestre. Lo vamos a ver en estas clases, hoy o mañana, ¿vale? Entonces, este lo vamos a platicar eso. Así que, eh, eh, no te preocupes, ¿no? O sea, básicamente es, pues, si tú recuerdas, cuando uno hace geometría, este, pues... El ángulo no está bien definido salvo sea, múltiplos de 2pi, ¿no? Entonces, tomar una rama es justo tomar un rango del, del ángulo, ¿no? Básicamente es eso, pero lo vamos a... A ver, ¿no? entonces no te preocupes, el Este... ¿Algo más? Pues ya empezamos. No hay de qué. Entonces, este... Pues ya, empecemos, ¿vale? No conozco a nadie. Ah bueno, eh, creo que tienen un grupo de Whatsapp, no ahí se pueden poner de acuerdo, este, no sé, me, me da la impresión de que Eduardo puso un enlace, la primera clase de la semana pasada, entonces, más bien, chécalo por ahí, vale, quien haya preguntado, entonces, aquí va a ser, bueno voy a desconectar por una de mi cámara, y vamos a dar, entonces, eh, Estábamos viendo esta proposición, ¿no? La de algunas, bueno, una proposición que nos dice varias propiedades de la norma compleja. Eh, quiero este, tomar algunos pequeños puntos de ella. Entonces recordemos que básicamente lo que hicimos es, dado que seguimos pensando, ¿no? en, el, en nuestro modelo de los complejos, como aquel que tiene como conjunto subyacente R2, estamos pues, pues básicamente este, poniendo en nuestro lenguaje varias funciones que ya conocíamos. Pues digámoslo, ¿no? O sea, del cálculo o... O, o sea, o este... Sí, del, digámoslo, del cálculo, ¿no? Eh, de varias variables. Entonces, una de ellas es la función norma. Que habíamos comentado que aquí se le llama la norma compleja, ¿no? esta norma es lo que ustedes conocen como la norma 2, ¿no? O la norma euclidiana. Y básicamente lo que dice la proporción es... Nos enlista varias propiedades que ya conocíamos, ¿no? De la norma, ya nada más en nuestro lenguaje, para tenerlas presentes. Y a lo mejor agrega unas poquitas más, ¿no? Por ejemplo, eh, si ustedes recuerdan, esta primera afirmación, habíamos comentado que es una afirmación que ustedes conocen, porque ustedes vieron la definición de norma, esto se ve como en cálculo 3 o álgebra lineal cuando ven producto interior. Y estas son las propiedades exactamente que definen una norma, ¿no? Eh, una propiedad que, por ejemplo, a lo mejor no, no conocen, pero también es muy difícil y no es este. tampoco es difícil que la conozcan, es este hecho, ¿no? Es que la afirmación 2. Que es el hecho de que la norma. Una función multiplicativa, ¿no? Y digo que a lo mejor no la conocen porque justo, justamente, o sea, recuerden que la idea de los complejos es tomar R2 y definir un producto, ¿no? Entonces, a la hora de que uno mete esa estructura multiplicativa que no es tan común de estudiar, por ejemplo, en cálculo, eh, pues es una propiedad que sí depende, ¿no? De repito, del producto que introdujimos, ¿no? Entonces, a lo mejor, por eso es que esta no se conoce, pero bueno. Disculpa, disculpa. ¿No, uh -huh. no se presentado en pantalla? ¿No mi pantalla? Ah, ¿Cómo creen? ¡Ah, qué tanto! <ríe> Muy bien. Se nota que se ha dormido. Muchísimas gracias. Ahora sí, ¿verdad? Gracias. Ok. Entonces, les comentaba, ¿no? O sea, estas propiedades son simplemente, o sea, las que están en uno, son de ser la definición de norma y dos es que es una función multiplicativa, ¿no? Que abre productos. Ahora. 3, como les dije, es una propiedad eh, bastante interesante, porque lo que nos dice es que esta norma está extendiendo el valor absoluto real, ¿no? O sea, si tú calculas la norma compleja a un número real, con la identificación que hemos estado trabajando estos días, eso es lo mismo que calcular el valor absoluto del número real en cuestión, ¿va? Ahora, la que me interesa ahorita discutir un poquito más, es esta afirmación número 4, que nos da, pues, tres desigualdades, entonces, la primera de ellas, fíjense, dice que la parte real de Z, si tú calculas la norma de eso, es menor o igual a la norma de Z. La segunda, que la norma de la parte imaginaria es menor o igual a Z. Y la última es que la norma de Z es menor o igual a la norma de la parte real, más la norma de la parte imaginaria. ¿Sale? Entonces, bueno, lo que quiero comentar aquí es acerca de estas dos desigualdades. Fíjense. Recuerden que, pues, por cómo lo definimos... Las funciones parte real y parte imaginaria eh, Son dos números Bueno, son dos funciones que me regresan números reales ¿Vale? Entonces, en esas dos desigualdades En esta de la parte real y esta de la parte imaginaria Pues justamente fíjense que aquí estoy calculando la norma de un número real Y aquí la norma de otro número real ¿No? Entonces, justo por lo que les acabo de comentar ahorita Esas normas las puedo calcular como el valor absoluto O mejor dicho, coinciden con el valor absoluto ¿Vale? Entonces, por tal razón, estas dos desigualdades se suelen reescribir, o sea, puede, puede ser que las encuentren así escritas en los libros, o puede ser que las escriban, las, este, las encuentren escritas de otra forma. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer una pequeñísima observación. Si ustedes, a ver, recuerden que si ustedes se toman A y B dos números reales, A y B dos números reales, con B mayor o igual a 0, se tiene lo siguiente, el valor absoluto de A es menor o igual a B, Sí, solo así. A ver, ¿alguien se acuerda qué? Como que le hacemos sándwich a A, ¿no? Con menos B y B. Exactamente, gracias. Exactamente lo que dijo su este compañero. Entonces, esta es una propiedad que ustedes conocen de los números reales, ¿vale? Entonces, fíjense, ¿qué sucede si yo pienso, por ejemplo, en... Esta desigualdad que teníamos, que es la parte real, bueno, la norma de esto es menor o igual a la norma de Z. Entonces les repito, la parte real de Z es un número real, ¿vale? Y vean que la norma de Z pues, también es un número real, ¿no? Y de hecho, otra vez, la norma de Z es no negativa por ser una norma. Entonces estamos en la situación de aquí arriba. Entonces el escribir esto que tengo aquí es equivalente a decir que la parte real de Z se encuentra entre la norma de Z y menos la norma de Z. ¿Vale? Por esta propiedad que tenemos del cálculo. Entonces les repito, así es como estamos escribiendo aquí la afirmación nosotros, pero en los libros puede ser que ustedes lo encuentren así también, lo cual es perfectamente equivalente por esa propiedad que ya conocían de los números reales, que la que tenemos aquí arribita, ¿Va? Y lo análogo, ¿no? O sea, la otra es también la parte imaginaria de Z es menor o igual a, Z, a la norma de Z, que es equivalente a decir que. Eh, pues la parte imaginaria de Z se encuentra entre menos la norma de Z y la norma de Z. ¿Vale? Entonces, ok, ese es el comentario que quería hacerles ¿no? respecto a esto que tengo aquí. Eh, la propiedad 5 es una propiedad bien interesante que nos dice, fíjense, que la norma está relacionada con la función conjugado, esa que estuvimos estudiando la semana pasada. A saber, Z por Z conjugado te da la norma de Z al cuadrado. Y además nos da una afirmación extra que es bien interesante, que es nos da una forma de calcular el inverso Fíjense Si Z es diferente de 0 Eso recuerden que lo que nos implica es que Z va a tener un inverso Entonces De esta fórmula se deduce que Z a la menos 1 Va a ser Z conjugado entre la norma de Z al cuadrado ¿Vale? Entonces no solo tengo esta afirmación Sino que además tengo esta forma de calcular el inverso no eh, Eso es 5 6 6 dice que la norma de Z y de su conjugado Son exactamente la misma ¿Van? 7 es esta variación de la desigualdad del triángulo, que ya les había comentado que por ahí, yo recuerdo que había gente que le llamaba la desigualdad del triángulo o algo así, este, a mí me gusta llamarla así, simplemente es una consecuencia que tiene que ver con la desigualdad del triángulo, este que nos dice básicamente, fíjense, que la norma de la norma de Z menos la norma de W, es menor o igual a la norma de Z menos W. Aquí otra vez, fíjense que podemos hacer una observación bien interesante, fíjense que lo que está aquí, lo que estoy subrayando, ya es un número real. La norma de Z menos la norma de W es un número real. Entonces, esta norma grandota que estamos calculando aquí, es en realidad, o sea, coincide con el valor absoluto, ¿no? Entonces, pues, por tal razón, fíjense que esta desigualdad que tenemos aquí, la podemos reescribir, fíjense, de la siguiente forma, otra vez, pues, ocupando la misma información que habíamos dicho anteriormente, ¿no? O sea, la norma, esta norma, menos W, no es igual a la norma de Z menos W, la pu pueden encontrar es que está en los libros, aunque esto es un poquito más este, raro que lo encuentren así en los libros, pero bueno, igual vale la pena, ya que estamos repasando este tipo de cosas. O sea, esto es equivalente a decir esto, ¿no? Y de hecho eso es lo que realmente sí, este, se hace en la demostración, ¿no? O sea, para de demostrar esto, es equivalente a demostrar esto, todos demostramos esto, ¿va? Y aquí es donde ocupa la desigualdad del triángulo. Ok. Eh, Ese es 6. Y hay un 7, ¿no? Que es la famosa desigualdad de Cauchy-Schwarz que nos dice básicamente que si yo me tomo, fíjense, dos parejas de n números complejos, a saber z1 hasta zn y w1 hasta wn, bueno, si tomo la suma del producto de zk con wk y eso le saco norma, eso está acotado por la raíz de la suma, desde k igual con 1 hasta n, de las normas de zk al cuadrado por la raíz de otra vez la suma, de las normas de las doble buscas al cuadrado. ¿Vale? Entonces, es una afirmación bien grandota que nos engloba muchas propiedades de la norma. ¿Sale? Eh, y bueno, voy a platicarles, entre comillas, un poquito de la demostración. Porque, como dice aquí, vale estas propiedades ya las hicieron en cálculo, ¿no? O en álgebra. Las únicas que nos interesa aquí como argumentar un poquito son aquellas que tienen que ver con conjugados o con productos. Porque, repito, esa es la estructura nueva que estamos metiendo a R2. ¿Vale? Entonces, bueno, fíjense, la demostración dice: Todas las propiedades sobre, de, este, salvo 2, 5 y 6, se vienen en cálculo igual que la lineal. A ver, vamos a recordar quién es 2, 5 o 6. A ver, entonces, 2, es lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, el, este, la norma es multiplicativa. 5 es esta, esta propiedad que nos permite poner la norma a partir del conjugado. 6 es que la norma de un complejo y su conjugado son este, exactamente la misma, ¿sale? Entonces, Salvo esas, todas las demás las vamos a dar como que ya son conocidas no Y bueno, además son demostraciones bien sencillas Entonces, bueno, pues, salvo esas eh, vamos a suponer que todos los demás ya las conocemos Entonces fíjense, pues vamos a demostrar simplemente esas que les acabo de comentar Entonces, a ver, Por ejemplo, vamos a pensar en 5 Que es la que nos da la fórmula de la norma a partir de los conjugados Esto es simplemente un cálculo de toda la vida no Entonces fíjense, lo que queremos calcular es z por z conjugado Y queremos ver que esa es la norma de z al cuadrado Entonces a ver si Z lo escribo como su parte real más masiva de su parte imaginaria pues tiene su conjugado? cambiar la parte imaginaria del signo ahí está, este es su conjugado ahora, pues tengo que hacer el producto pero por definición, si ustedes recuerdan, bueno, o mejor dicho, fíjense vamos a hacer una observación aquí aquí lo que tengo es, tengo un cierto término aquí es su término correspondiente aquí tengo este otro término y aquí tengo el mismo término pero con signo contrario entonces realmente es una diferencia de cuadrados ¿no? Es pues, una diferencia de cuadrados conocemos una formulita que nos dice pues tómate el primer término, elevado al cuadrado, y tómate el segundo término, elevado al cuadrado, y pues pone el signo de menos, ¿no? Si ustedes eh, quieren andar aquí hasta la tal pues recuerden, no tienen que multiplicar cuatro términos, parte real por parte real, parte real por parte imaginaria parte imaginaria por parte real, esas dos van a ver que se van a cancelar por los signos, y al final les queda este último al cuadrado, que es la fórmula esta que tenemos aquí, ¿va? Entonces fíjense, pues ya acabamos con esto, ¿no? Porque aquí tengo la parte real al cuadrado. Yo aquí me va a quedar menos i cuadrada. Recuerden que i cuadrada es menos 1. Entonces, con este menos me va a dar más. Entonces, eso que tengo aquí se convierte en más la parte imaginaria de z al cuadrado. Y entonces, al final de cuentas, fíjense que lo que tengo es la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado. no Eso es, por definición, la norma de z al cuadrado. Entonces, pues ya realmente eso es lo que nos demuestra es 5. ¿vale? Es un cálculo directo y muy sencillo. Entonces, vale. Pero 5 no acaba ahí. Si se acuerdan, 5 nos daba una fórmula para calcular el inverso en el caso en el que Z sea diferente de 0. ¿Va? Entonces, esa se obtiene directamente también de la descomposición que acabamos de obtener. Porque fíjense, si Z es diferente de 0, pues justo, ¿no? Como la norma de Z es una norma, eso de hecho es equivalente, no solo implica, sino de hecho es equivalente a que la norma de Z sea diferente de 0. ¿No? Y fíjense, ¿qué teníamos aquí? Aquí arriba demostramos que z por z conjugado es la norma de z al cuadrado. Entonces fíjense, vamos a hacer una pequeña observación bien sencilla. Si z por z conjugado es la norma de z al cuadrado, y yo sé que z es diferente de 0, ah, entonces una z es diferente de 0, fíjense que lo que puedo hacer es tomar esto y lo puedo pasar a otro lado dividiendo y puedo asociarlo de hecho de esta forma. ¿no? Y aquí me quedaron un 1. Entonces fíjense, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que este número complejo que tenemos dentro del paréntesis, a la hora de que yo lo multiplico con z, es 1. Y z es diferente de 0. ¿No? Entonces ¿qué quiere decir esto que esa cosa que tengo aquí tiene que ser el inverso no multiplicativo de z, porque los inversos son únicos. Entonces aquí deduzco que esta cosa es z a la menos 1. ¿Vale? Entonces, de ahí se deduce directamente la afirmación esta que teníamos, ¿no? Que es lo que les estoy poniendo exactamente aquí. ¿va? Entonces, ya terminamos de demostrar todo lo que dice 5. Ahora, dice, ¿la propiedad 6 es obvia de 5 o de la definición directa de norma? ¿Cuál es la propiedad 6? Que la norma de Z es lo mismo que la norma de Z conjugado. Pues eso, como les digo, es realmente claro. ¿no? O sea, hay, inclusive hasta aquí les digo, no o sea, hay, hay dos formas este, de hacerlo. O es directamente con el cálculo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? o con la definición de la norma. Fíjense. A ver, mejor les voy a preguntar. ¿Queda claro 6? ¿O quieren que veamos alguna demostración? A lo mejor vale la pena ponerlo así. Sí, también creo que queda claro. ¿Sí? Vale. Quizás, a ver, lo único que les voy a decir, las únicas probabilidades que les voy a decir, es que, a ver, vean, esta afirmación que tenemos aquí, de hecho, si la piensan un poquito, es como geométricamente clara, ¿no? Si se acuerdan, Z conjugado era una reflexión respecto a la recta, eh, bueno, respecto al eje real, ¿no? Para ocupar la notación que tenemos aquí. Entonces, vean que, que las reflexiones no nos alteran la norma, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, si tomas un vector y lo refleja respecto al eje real, tiene la misma norma que el vector original, ¿no? Entonces, ya desde palomita, ¿no? Desde el punto de vista geométrico es... ¿no? entonces, ok. Entonces, es una afirmación clarísima. Y ahora, para concluir, dice, 2 también es obvia de la primera afirmación de 5. Es decir, de, esa, de esta afirmación que acabamos de ver de que Z por Z conjugado es la norma de Z al cuadrado. ¿Por qué? A ver, si ustedes recuerdan, 2 es que la norma es multiplicativa. ¿No? Entonces, fíjense, si quisiéramos demostrar que la norma de Z por W es la norma de Z por la norma de W, pues, ¿qué les para Fíjense, como estos números que tengo aquí, las normas, son números no negativos, demostrar esto es equivalente a demostrar que si yo saco cuadrados de ambos lados, esa cosa es lo mismo, por ser, repito, no negativos, que no tengo problemas de signo. ¿No? Entonces, pues fíjense, eso que tengo aquí del lado izquierdo, es por lo que acabamos de comentar, z por w, por z por w conjugado, ¿no? Si se acuerdan, la semana pasada demostramos que el conjugado habría productos, entonces esto es lo mismo que z por w, por z conjugado, por w conjugado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues asociamos este z con su conjugado, asociamos, bueno ahí está, ¿no? Entonces asociamos w con w conjugado, y eso me va a dar directamente z al cuadrado, por doble igual para, ¿no? Entonces, pues también se deduce de 5, ¿no? Esta afirmación, 2. Y bueno, ya con eso, ya tenemos pues precisamente la demostración de las afirmaciones que nos faltaban, ¿no? De todas estas pues, propiedades de la norma, ¿no? Que realmente todas las demás demostraciones son por ser la norma usual de R2, ¿ok? Entonces, hasta aquí todo bien. Sí, ¿Sí? muchas gracias. Ok, entonces, aquí les ponemos una pequeña notita que vamos a explotar un poquito más después, pero es para que se vayan previnien previniendo de qué va a suceder aquí. Fíjense. La notita básicamente dice que, bueno, dado que esta norma compleja es la norma usual de R2, o la norma euclidiana, pues así como ustedes hicieron en cálculo 3, me parece que dice bien normas, eh, ustedes le dieron a R2 una topología, ¿no? Con esta este con esta norma, ¿no? O es sea, una forma de medir distancias. Y eso les permitió después entonces hablar de funciones continuas, ¿no? Y, y ideas de funciones diferenciables. Bueno, aquí va a suceder exactamente lo mismo, ¿no? Esta norma que tenemos aquí nos va a permitir hablar de funciones continuas. De los complejos en los complejos o de los complejos a los reales, o de los reales a los complejos, así o sea, de hecho, de los complejos a cualquier conjunto, donde tengan alguna forma de medir una distancia, o más generalmente una topología, y con eso vamos a definir la idea de continuidad para funciones complejas, ¿sale? Eso lo vamos a ver hasta el capítulo 2, pero es importante que lo tengan presente como para que vean que esta norma no solo proviene de, pues, nuestra... lo que queramos hacer inicialmente, ¿no? que era medir longitudes, sino que sí va a tener un uso... Para, pues, medir funciones, bueno, para encontrar funciones continuas y funciones diferenciables Que al final de cuentas es lo que estamos buscando en el curso, ¿vale? Entonces, una pequeña notita, repito, para que sepan hacia dónde vamos en el capítulo 2 hola ok, dejando a un lado el, esa notita Vamos a continuar con observaciones, eh, pues sí, digámoslo de carácter geométrico Y para eso, vamos a hacer un, aquí como les pongo, un par de ejercicios bien interesantes Donde vamos otra vez a explotar ¿no? El hecho de que los complejos tienen como conjunto subyacente a R2 Para eh, obtener algunas expresiones en términos puramente complejos De algunos de un par de lugares geométricos El primero de ellos es vamos a ver cómo escribir O una de las muchas formas de escribir una línea recta en el plano complejo va Utilizando puras ideas de, de lo que hemos estado trabajando ¿va? De puras funciones complejas Entonces eh, lo puse a forma de, pues, básicamente, ejercicio. Aquí dice ejemplo lo puse a forma de ejercicio. Que dice, hay que escribir la ecuación de una línea recta en el plano complejo. ¿Va? Ese es nuestro ejercicio. Entonces, pues vamos a resolverlo. Entonces, fíjense. La ecuación de una línea recta, lo poniendo L. Por definición, es el lugar geométrico que, que consta de los puntos en R2. Recuerden que R2 son los complejos. Esos son los puntos Z en C. Con la propiedad de que este Z, estos Z los puedo escribir como... Z0, Z0, perdón, más T veces W, donde T corre eh, pues por todos los números reales, y Z0 y W son dos elementos en los complejos fijos, y además W es diferente de 0, ¿no? Entonces, este es justamente Z0, recuerden que es un punto por el que pasa la recta, y W es lo que llaman el vector de dirección, ¿va? Entonces, ahí está. Entonces, es la ecuación que ustedes ya conocen toda la vida de una línea recta. Entonces, lo que queremos hacer aquí es escribirla en términos puramente de funciones que involucren, pues, lo que estamos trabajando, variable compleja, ¿va? Entonces, fíjense, para eso, pues, lo que vamos a hacer es, vamos a intentar reescribir esta condición en términos puramente complejos. Entonces, para eso notamos que si yo me tomo un punto en la recta, un punto Z en L, eso es equivalente a decir que puedo encontrar un número real, aquí le estamos llamando T0 con la propiedad de que este Z lo puedo escribir como Z0 más T0 por W. Aquí estamos particularizando, ¿no? Para un punto concreto de la recta estamos diciendo, tiene que haber un parámetro, T0, tal manera que se cumpla esta ecuación que tengo aquí. ¿Se fijan? No he hecho absolutamente nada. El hecho de que W sea diferente de 0, fíjense que lo que me permite hacer en esta ecuación es despejar, ¿qué puedo despejar? A T0, ¿no? Entonces fíjense que T0, esta ecuación eh, me, me está diciendo que lo puedo escribir como Z menos Z0, entre W donde aquí fíjense que ya estamos ocupando que W sea diferente de 0 para que tenga un inverso ¿no? en los complejos ¿va? entonces en resumidas cuentas esta condición de que Z sea un punto en L le estamos o estamos viendo que es equivalente a que Z menos Z0 entre W sea un número eh, tiene que ser un número real ¿va? pero fíjense que el de decir que este Z menos Z0 entre W sea un número real es equivalente a decir que este complejo que tengo aquí, porque de entrada es un complejo, z-z0 entre W, tiene parte imaginaria igual a cero, ¿Vale? y Entonces vean, aquí ya llegamos básicamente a lo que queríamos. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo tengo es una forma de reexpresar de forma completa que sea un punto de L, de la recta, en términos de una función compleja, ¿no? Que es la parte imaginaria de un complejo. Y aquí aparece la estructura de los complejos, que es igual la estructura en el cociente que estamos tomando aquí. Vamos, sea, aquí aparece la estructura del producto. ¿No? Entonces, pues, lo que a la conclusión que llegamos es que este conjunto L que nos representa la recta es exactamente lo mismo que los puntos complejos. De tal manera que la parte imaginaria de Z menos está a 0 entre W es igual a cero. ¿Vale? Y entonces ahí está ya la forma de reescribir la línea recta con puros elementos de variable compleja. A ver, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? O todo quedó clarísimo. No, ¿podrías repetir otra vez eso de, de t0 para abajo? Por favor. Ajá, de, de aquí para lo que sigue. Sí. Ok, entonces a ver, nada más recordemos. Lo que queremos hacer es reescribirla, entonces lo que estoy diciendo aquí es. Vamos a intentar ver cómo puedo reescribir la condición esta en términos de las funciones de la función esta, ¿no? De, de variable compleja. Entonces, z es un punto en la recta. Si solo así puedo encontrar, pues justamente, ¿no? Un tiempo, si quieren pensarlo así. En el cual Z es igual a Z0 más T0 por W ¿va? Entonces, Aquí llegamos a esta ecuación con solamente reescribir la condición que me definía la línea recta L Ahora, lo que, yo les lo que yo les comenté es De esta ecuación que tenemos aquí Lo que quiero hacer aquí es pues básicamente despejar T0 ¿no? Entonces, noten que esta ecuación me implica que T0 lo obtengo como Z menos Z0 entre W, ¿vale? Ahí la observación importante que hay que hacer es por qué tiene sentido pasar dividiendo W, ¿vale? Pero lo que recordamos es que justamente pedimos que W sea diferente de 0, ¿no? O sea, que justo hay una dirección. A ver, acuérdense, ¿no? O sea, si ustedes en una ecuación esta que representa una recta, la W fuera 0, lo que estaríamos diciendo es que esta cosa de hecho no es una recta, sino que todo se encontraría degenerado en el punto Z0. Ah, entonces, bueno, por eso es que se pide que este W sea diferente de 0 para que haya una dirección y pues por ende exista la recta, ¿no? O sea, no sea un punto, no sea, un, no sea pues, algo colapsado, ¿no? Entonces, ahora sí. Entonces, el punto es, ya tengo esa condición y ya la reescribí como Z menos Z0 entre W, tiene que ser un número real. ¿Por qué? Porque esta cosa es igual a T0. ¿Va? Y entonces, ahora sí, lo que voy a hacer en la siguiente parte es justo eliminar la dependencia de T0, ¿no? O sea, porque a la hora de que yo sé que esta cosa es un número real eso es equivalente a decir que este complejo tiene parte imaginaria igual a cero. ¿No? Que es lo que estamos diciendo aquí. Pues la parte imaginaria de ese complejo tiene que ser cero. ¿No? Pues por ende, a lo que estamos llegando es que la condición de que z sea un punto en la recta es equivalente a decir que se cumple esta condición. Pues eso es todo lo que nos está diciendo. Es que Entonces, pues el lugar geométrico L lo podemos reescribir a partir de los puntos cuya parte imaginaria de esos puntos menos z0 entre w sean cero. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, sí, sí, muchas gracias. No de qué. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ahí está. Ya reescribimos la ecuación de la línea recta en el plano complejo. ¿Va? A ver, ¿y ese tipo de, de reescribir conjuntos, o sea, este tipo de cosas... No son nada más un ocio, o sea, eh, sí se puede uno empezar a estudiar propiedades, por ejemplo, geométricas, ¿no? En lo que está trabajando aquí. Entonces, como una prueba de esto, eh, fíjense, podemos incluir un, una pequeña variante más o un inciso más a nuestro ejercicio. Que es, fíjense, la afirmación que les pongo aquí, que es que la conjugación manda rectas en rectas, ¿vale? Eh, a ver, fíjense, eso si ustedes lo piensan un poquito, es intuitivamente obvio, de hecho aquí les puse un dibujito. Porque recuerden que la conjugación es una reflexión, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una recta, que es esta L que yo les estoy poniendo aquí, pues a la hora de que ustedes la reflejen en el eje real, pues el resultado sigue quedándoles una recta, ¿no? Nada más están cambiando varias cosas, ¿no? O sea, está cambiando, por ejemplo, lo que estamos indicando aquí en este punto Z0, si reflejan ese punto, ¿no? Sobre el eje real, el correspondiente punto es Z0 conjugado, ¿no? Entonces, la recta con la que empezamos a la hora de aplicar la conjugación, pues lo que sí sabemos es que va a pasar por el punto Z0 conjugado Es la primera observación Y la segunda observación es que, bueno, la dirección Aquí ya no va a ser W, ¿no? Sino que, otra vez, ¿no? Como estamos conjugando La observación es que eh, el vector de dirección que nos sirve ¿No? Asociado a W Pues va a ser el conjugado ¿no? Entonces, todo esto es clarísimo en el sentido geométrico Vamos a ver ahora cómo lo hacemos Pues de forma ecuacional con lo que acabamos de hacer ¿Va? Entonces, fíjense y la observación es bien sencilla y bien bonita, porque también tiene que ver nada más con las propiedades que hay en estas funciones complejas. Porque fíjense, entonces voy a denotar por l z 0 de W, pues básicamente la recta que pasa por el punto Z0 y toma vector de dirección W, ¿no? O, o escrita de forma compleja como lo acabamos de ver, los puntos Z en C, de tal manera que la parte imaginaria de Z menos Z0 entre W es 0. Entonces ahí está. ¿Para qué, ¿Para qué estoy escribiendo esos parámetros? Pues para que la recta tenga dependencia del punto y del vector de dirección, porque vamos a llegar a una fórmula bien bonita, que ya más o menos se vieron de forma geométrica ahorita. Entonces, fíjense. Entonces, ahora sí, vamos a observar lo siguiente. Entonces, por definición, un punto está en la recta esta, sí si solo sí, satisface esta ecuación. Hasta aquí no he dicho nada. Ahora, lo que quiero hacer es, quiero ver si puedo modificar esta ecuación de tal forma que aquí aparezca Z conjugado, ¿no?, aquí algún otro elemento de los complejos y cociente con algún otro elemento de los complejos, pues para justamente, ¿no? O sea, obtener la ecuación que corresponden los conjugados asociados a estos los elementos de la recta que tengo aquí. Entonces, pues eso es bien sencillo, porque fíjense, observemos que si yo tomo la parte imaginaria de Z conjugado menos Z0 conjugado y eso lo divido entre el W conjugado, pues de entrada... Como el conjugado me abre sumas y me abre cocientes, fíjense que eso es lo que puedo hacer es reescribirlo de esta forma. O sea, eso que tengo aquí adentro, Z conjugado menos Z0 conjugado entre W conjugado, lo puedo escribir como Z menos Z0 entre W, todo eso conjugado. ¿Vale? Y si ustedes se acuerdan, vimos una pequeña formulita eh, la semana pasada que nos decía que la parte imaginaria del conjugado de cualquier complejo era... Menos la parte imaginaria de ese complejo Como aquí mi complejo es de este Z menos Z0 entre W Pues esta parte imaginaria es Menos la parte imaginaria de Z menos Z0 entre W Entonces fíjense, ¿Qué observamos aquí? Observen que eso es lo que me está diciendo es que El hecho de que esta parte imaginaria sea cero Es equivalente a que esta parte imaginaria Esta que tengo aquí al inicio, la ecuación Sea cero, ¿No? O sea que si yo tengo un punto que satisface estar en, en L de Z0 sub W, es un automático, me produce un punto, Cuyo, o mejor dicho, es un automático, me está diciendo que el conjugado de este punto va a pertenecer a la recta, fíjense, que pasa por el vector Z0 conjugado y tiene el vector de dirección W conjugado. Si en pocas palabras acabamos de demostrar esta formulita, ¿no? O sea, nosotros sabemos que lo que nos está diciendo esto es que la recta L Z0 sub W va a dar una recta. Sino que de hecho podemos decir qué recta es, pues aquella que tiene, repito, que pasa por el punto está 0 conjugado y tiene el vector de dirección W conjugado. Que es lo que nos decía la geometría, ¿no? Este, de la, la, la observación que hicimos. ¿Vale? Entonces, pues esto ya lo que nos demuestra es el resultado que acabamos de decir aquí, ¿no? O sea que la conjugación es una función que nos manda rectas en rectas. ¿Alguna duda o pregunta? No creo que no. Sale. Entonces ya acabamos nuestro primer ejercicio, va que tiene que ver con reescribir una recta. Eh, a ver, vamos a ver un segundo ejercicio es pues, más sencillo. Ah, si hicimos esto con una recta, pues vamos a hacer esto con una circunferencia en el plano complejo, ¿vale? Este, pues con cualquier radio y con cualquier centro. ¿Vale? entonces eh, lo planteamos a través de esta forma de ejercicio. Lo que queremos es Escribir la ecuación de una circunferencia en el plano complejo, ¿vale? Entonces, pues recordamos, ¿no? Cómo se escribe una circunferencia en R2, que es lo, los elementos que requiero es un radio, ¿no? Que es un número real mayor a cero. Eh. De hecho, si consideran el cero, la pueden pensar como degenerada en un punto, ¿no? Pero bueno, aquí le estoy escribiendo para que sea una circunferencia de veras, ¿no? Entonces, una R mayor a cero y el centro, ¿no? Que va a ser un punto que aquí estoy escribiendo como pareja ordenada y recuerden que esto representa el complejo x0 más y veces y0 ¿va? entonces pues ¿quién es eh, la circunferencia que pasa o que mejor dicho que tiene por centro el punto z0 y radio r? pues es por definición el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de z0 r ¿no? fíjense que eso lo puedo escribir de esta forma no son todos los puntos en los complejos los complejos son r2, entonces aquí no hay nada raro de tal manera que su distancia ¿no? Recuerden que la norma esta es la norma euclidiana Y, por, y nos importa que, uh, que fuera la norma, uh, la norma euclidiana perdón, Para que fuera para que representara nuestra noción de distancia En el plano complejo Entonces, pues de tal manera que Z menos Z0, o sea, la distancia de Z0 De estos puntos Z Esto da R Entonces, esto es por, esta es la definición, ¿no? De, de la circunferencia con centro en Z0 y radio R ¿Vale? Entonces, otra vez Lo que vamos a hacer Es vamos a reescribir ...esta condición para que aparezcan pues, puras cosas que tienen que ver con eh, el plano complejo, ¿va? O sea, o con puras este, condiciones que tienen, que tienen que ver con la estructura algebraica de los complejos, ¿va? Entonces, pues hacemos la misma observación, ¿vale? Ahí ¿Sí? es la um, este, um, cosita, <risa> bueno, la parametrización. Uh -huh. ¿Qué es lo que no tiene que ver con los complejos? ¿La R? A ver, ajá, muy buena pregunta. Y estoy de acuerdo contigo. Si ustedes se fijan aquí, en realidad, en realidad, aquí ya aparece, o sea, aquí aparece la R, eso es un número real y sigue siendo un complejo, ¿no? Aquí ya aparece la norma, ¿no? La norma es la norma es una función que vale, vale compleja. Entonces, la observación que hace su compañera es realmente cierta, ¿no? O sea, aquí no hay problema con escribir esta ecuación porque esta ecuación sí sigue involucrando puras cosas eh, que tienen que ver con números complejos. Lo único que yo quiero así, digámoslo, eso ya sí es un poquito más un capricho que una observación O sea, que, que nos diga, eso estrictamente no está escrito en los complejos, eso no es cierto, o sea Es más bien un capricho, quiero reescribir esta, esta este, condición con otro tipo de funciones, ¿va? Pero lo que dice su compañera es perfectamente válido y cierto Es, esta función así escrita, y está escrita con, eh, de forma compleja, ¿sí? Entonces, más bien es capricho, ¿vale? Oh, ok, vale Sí, pero, muy buena observación, ¿Vale? Entonces, vamos a reescribir esta condición para que aparezcan otro tipo de funciones. Y porque además la fórmula que vamos a tener aquí más adelante va a ser este, importante, ¿no? Entonces, prefiero tenerla de una vez, ¿va? Entonces, a ver, ok. Entonces, mismo observación en toda la vida. Z pertenece a la circunferencia esta. Si solo así se satisface esta condición, ¿va? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a reescribir esa condición. Y para eso lo que voy a hacer es, nosotros sabemos... Una fórmula para encontrar la norma al cuadrado en términos del conjugado Entonces lo que voy a hacer es ocupar esa fórmula Entonces vamos a notar que como z-z0, menos la norma de eso Y R son cosas no negativas, son números reales no negativos Entonces, pues esta igualdad se cumple Si solo si z-z0, menos la norma de eso al cuadrado Es lo mismo que R al cuadrado ¿Va? Lo que les digo lo interesante es que a la hora de elevar eso al cuadrado tenemos una formulita, ¿no? Que nos permite relacionar Z menos Z0 eh, su conjugado con esta norma. Entonces vamos a, utilizar, vamos a atacar el problema por ahí. Vamos a ver que, repito, esa condición es equivalente a esta. Y entonces vamos a calcular Z menos Z0 la norma de eso al cuadrado. Que por la fórmula que vimos al inicio, eso es lo mismo que el complejo, que en este caso es Z menos Z0, por Z menos Z0 el conjugado de eso. ¿Va? Ahora sí. Sabemos que el conjugado abre sumas ¿No? Entonces lo que nos está diciendo es que Ese conjugado que tengo aquí lo puedo calcular como Z conjugado menos Z0 conjugado ¿Va? Entonces ya aquí tengo un producto De dos complejos Aquí ya aparece otra vez la estructura multiplicativa De los complejos ¿Va? Entonces eh, vamos a hacer el producto Por definición como los complejos distribuyen Eso sería Z por Z conjugado Eso me dice el primer término que tengo aquí Luego me tendrá que sacar Z por Z0 conjugado con su respectivo signo de menos, que es esto que tengo aquí. Luego voy a hacer este que es Z0 por Z conjugado con su respectivo signo de menos, que es, proviene de aquí, que es esto que estamos poniendo en la parte de acá abajo. Y por último les, nos quedaría Z por Z0 conjugado, ¿no? que es esto que tenemos acá. Ahora aquí va la, la siguiente observación interesante, que es, pues de entrada, eso que tengo aquí es la norma de Z al cuadrado directamente, y eso que tengo aquí es la norma de Z0 al cuadrado. Ahora bueno, aquí va la parte que es interesante. fíjense, Tengo estos dos términos que aparecen aquí. Va. Vamos a olvidarnos un poquito del signo de menos, que si se fijan es aquí algo que estoy este siguiendo ustedes factorizando de la parte de aquí arriba. Y vamos a prestar la atención a Z por Z0 conjugado más, porque recuerden que estoy sacando el menos, Z0 por Z conjugado. ¿Vale? Hay una pequeña observación bien sencilla y bien interesante. Porque resulta ser que esas dos, esos dos términos, repito, z por Z0 conjugado y Z0 por Z conjugado, si ustedes observan, son, tienen exactamente los mismos elementos, a saber Z y Z0, pero lo que cambian las expresiones es que aquí Z0 está conjugado y aquí el que está conjugado es Z. ¿Va? Entonces fíjense muy bien, si uno recuerda las propiedades que vimos del conjugado, el conjugado habría productos. ¿Va? Entonces vamos a hacer una pequeña observación. ¿Qué les parece si nos tomamos Z0 por Z? A ver, uno de ellos tiene que ser conjugado Y yo toda esta expresión que tengo aquí, la conjugo ¿Va? Si conjugo esto, como el conjugado abre productos Fíjense que me va a quedar Z0 conjugado, conjugado Y aquí me va a quedar la Z conjugado Pero se acuerdan que conjugar era una involución O de hecho de forma, es un poco menos, aquí, no sé, es pedante Z0 conjugado, conjugado es Z0. Entonces, esto que tengo aquí es Z0 por Z conjugado. Entonces, vean, quiero que me está diciendo esta observación? Que en, una, en nuestra primera expresión, que tenía Z, Z0 conjugado y a Z normal, si yo la conjugo, obtengo la segunda expresión, donde ahora Z conjugado, Z, Z perdón, está conjugado y Z0 está normal. Ahora, fíjense muy bien lo siguiente. En nuestra expresión, teníamos Z0 Conjugado por Z Más Z0 Z conjugado Aquí sacamos el signo de menos Si se acuerdan y Aquí tenemos pues, la norma de Z al cuadrado Y la norma de Z0 al cuadrado Bueno, lo escribí diferente a como estaba Pero no importa ¿va? Entonces fíjense Veamos este término Si ustedes recuerdan Vimos otra formulita Que nos decía La parte real de cualquier complejo Lo podíamos ver como el complejo Más su conjugado Entre 2 ¿Va? Pues como aquí yo estoy viendo, repito, que si yo conjugo este, obtengo este. Vean que lo que me está diciendo esta formulita aplicada al caso de aquí arriba es que este término aquí central que yo tengo es dos veces la parte real de Z0 conjugado Z. ¿Va? O sea, eso que tengo aquí, ahí ya rayé bien feo, eh, se lo voy a quitar. Ah, rayos. Ah, claro. Ok, entonces. Eso que tengo aquí, es lo que tengo aquí adentro, ¿vale? Entonces, eso es lo que me permite entonces reescribir ese término central, utilizando ahora la función parte real, que es seguramente lo que aparece en la parte de aquí. Bueno, aquí aparece al revés, ¿no? Que es z menos, bueno, por z 0 conjugado, o así está como lo puse. A ver, eso se me olvida. Sí, sí es como lo puse, ¿no? Nada más conmuté z y z 0 Entonces, de ahí proviene este menos dos veces la parte real, ¿va? Y bueno, pues como esto que tengo aquí es lo mismo que R al cuadrado, pues puedo reescribir la circunferencia utilizando esto que tengo aquí. ¿Sale? ¿Alguna duda respecto al cálculo que hicimos? ¿Alguna observación? ¿Cuál es, ¿Cuál es el fin de ver la circunferencia de esta manera? Pues a ver, tener una segunda forma de reescribirla. Fíjate, ahorita no se ve tanto... Pero, a ver, las, en las siguientes clases vamos a empezar a definir las funciones de variable compleja, ¿vale? Y vamos a querer estudiar su geometría. Entonces, para ver, por ejemplo, que el exponencial manda a circunferencias, a circunfer a circunferencias eh, vamos a utilizar esta expresión, ¿vale? Entonces, por ahorita es un simplemente un simple ejercicio de decir, quiero reescribirla así, después vamos a ver para qué sirve, ¿Vale? ¿Alguna duda más? Eh, eh, ¿Podrías regresar rápido a lo que escribiste hace unos momentos? Claro que sí. No hay de qué. ¿Algo más? Ok. Entonces. Pues ahí está. Eh, a ver. ¿Podemos hacer otra observación? Que esas observaciones ya van calentando ya, justo lo que les decía ahorita. Eh... Otra observación de carácter geométrico que tiene que ver con estas formulitas, ¿vale? Entonces, a ver, fíjense. En el ejercicio anterior vimos que la conjugación mandaba rectas en rectas, ¿va? Entonces, este... Podemos hacer una afirmación parecida. Si ustedes se imaginan otra vez, por ejemplo, una circunferencia, ¿no? Digámoslo en posición cualquiera. En el eje complejo, que es esta C, Z sub 0 R. Fíjense que trivialmente, si ustedes toman la reflexión respecto al eje real... Eso nos va a dar una, circun una circunferencia, trivialmente con el mismo radio, ¿no? Y el punto es nada más lo que cambia que es el centro, ¿no? pues Porque el centro pues, tiene que ir al conjugado del centro original, ¿no? Entonces esto se antoja otra vez como una afirmación del estilo de lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Las circunferencias, cuando yo les aplico el conjugado, van a dar las circunferencias, ¿no? Y lo único que cambia es el centro. Entonces pues, podemos demostrar la afirmación que uno esperaría, ¿va? Que es este... Vamos a ver que conjugar van las circunferencias en, en circunferencias. ¿va? Entonces va a ser la misma observación de que hicimos hace un rato. ¿no? Voy a tomar un punto en la circunferencia y lo que quiero o lo que intentamos llegar es a una expresión que tenga que ver con el conjugado de ese punto y ver cómo expresamos el conjugado de ese punto en términos de una nueva circunferencia. Entonces, pues vamos a hacer una observación parecidísima a la que hicimos anteriormente. Aquí nos sirve directamente la definición que teníamos. ¿no? O sea, que o sea, Z pertenece a C, Z sub 0R. Si solo así, su distancia respecto a Z0 es R. ¿Va? Entonces vamos a utilizar estas propiedades que vimos de cómo se relaciona la norma de un complejo con la norma de su conjugado. Entonces pues fíjense, si yo me calculo la norma de Z menos la... Eh, bueno, la norma de Z conjugado menos Z0 conjugado, eso de entrada, como otra vez, ¿no? Conjugar abre sumas, es lo mismo que la norma de Z menos Z0 conjugado de eso. Y si ustedes se acuerdan, la norma, ¿no? Un conjugado es la misma que la norma del complejo original Pues esta norma es lo mismo que eso que tenemos aquí Entonces fíjense, ¿qué podemos observar de esto? Que un punto Z Va a pertenecer a esta circunferencia Eso lo que nos quiere decir es que esta cosa es igual a R sí si solo si El conjugado de ese punto Menos el conjugado de Z0 También tiene distancia igual a R O sea, que el conjugado Nos manda la circunferencia con centro en Z0 y radio R A la circunferencia con centro En Z0 conjugado y radio R ¿Va? Ya demostramos que más de circunferencias en circunferencias y más aún estamos diciendo a qué circunferencia específicamente, que es la que nos da otra vez ¿no? la intuición geométrica que teníamos. ¿va? Fíjense que en particular, por ejemplo, una observación bien interesante, eh, que también uno puede visualizar de forma geométrica de manera directa, es que la circunferencia va a quedar fija bajo la conjugación si solo si el punto z0, el centro, queda sobre los números reales. ¿Por qué? Porque si se imaginan que el centro está sobre los números reales, como se conjugando respecto a la recta real, pues o, o mejor dicho, tomo una reflexión respecto a la recta real, pues nada más la parte de arriba de la circunferencia viene a, a la parte de abajo y la parte de abajo viene a, a la parte de arriba. ¿no? Entonces, bueno, eh, se pueden, esto es para observar que se pueden divertir tanto como quieran este, empezar a tener expresiones alternas a la circunferencia utilizando más funciones de variable compleja de las que estudiamos o más este, afirmaciones de forma geométrica, ¿no? Eh, tristemente no, no vamos a hacer eso porque el curso vamos a orientarnos a hacer cosas de análisis, pero eh, es importante que lo conozcan, ¿no? Y es un elemento que está que interesante ir conociendo. ¿va? Ok, ¿alguna otra duda o pregunta? No, todo bien. Vale, vale. Entonces, ahora sí. Vamos a continuar con eh, ese tipo de. De cuestiones, ¿no? Como geométrica Sé que esta sección es un poquito larga Pero bueno, entonces a ver Ya vimos O introdujimos Las primeras funciones de variable compleja, ¿no? Parte real Parte imaginaria Ya introdujimos la función norma ¿Vale? Este, lo que... Y, ajá, y la función conjugada ¿No? Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es Vamos a dar una interpretación geométrica, vamos a cambiar como un poquito el canal, pero sigue yendo en esa dirección, ¿no? De observar cosas geométricas, en torno a los complejos. Y ese cambio de canal tiene que ver con que resulta ser que podemos interpretar las operaciones en los complejos, ¿no? Eh, a final de cuentas, como los complejos tienen DR2, pues podemos darle una pequeña interpretación a ellas. La interpretación más fácil sucede respecto a la suma y a la diferencia de, de complejos, ¿Vale? Lo que va a ser un poquito más tardado Va a ser cómo interpretar los productos Y es básicamente porque ahí vamos a tener que introducir Esta idea de coordenadas polares Que por cierto en su tarea habían ejercido eso ¿No? Entonces, bueno eh, Esas va a ser la ultima, las últimas cosas que van a ver este, conmigo Bueno, es, es, al menos esta semana ¿va? Entonces, vamos a empezar con la con lo que tiene un significado más sencillo Que es con justamente darle una interpretación De la estructura aditiva de los complejos Porque esa va a ser la interpretación Que ustedes conocen de vectores en toda la vida ¿Va? Entonces, para eso Vamos a tomarnos dos vectores, Z y W, que otra vez, ¿no? Los, son Los vectores representan números complejos en el plano complejo. Y voy a dar su descomposición utilizando su parte real y su parte imaginaria. ¿Va? De esta, de esta forma, ¿no? Entonces, Z tiene parte real Z1, parte imaginaria Z2 y lo análogo para W. Entonces, fíjense. Si utilizamos la representación de estos complejos como vectores en el plano, pues esas, esos elementos Z y W los puedo pensar como flechitas, ¿no? Que inician en el origen y que terminan en... En el, a ver, en este vector Z que tengo aquí, este es el punto Z1, ¿no? W1, y aquí en el caso w sería el punto, do, eh, perdón, este punto sería Z1, Z2, y este punto que tengo aquí es W1, W2, ¿vale? Ahora, fíjense muy bien lo siguiente. Si ustedes recuerdan, eh, había una interpretación para la suma de vectores, que básicamente viene de la ley del paralelogramo, ¿no? O sea, la suma de vectores corresponde a, pues justamente, ¿no? El vector que me da una de las diagonales del paralelogramo formado por Z y por W Pues esa interpretación es exactamente la misma interpretación de la suma en el caso complejo ¿Por qué? ¿O de dónde sacamos eso? Pues fíjense muy bien lo siguiente Si ustedes piensan en este vector Z que tengo aquí Vean que pues por definición justamente este punto tiene como coordenada Z2 Eso quiere decir que justamente la longitud medida en el eje imaginario Desde el origen hasta este punto que tengo aquí Es Z2, lo que estamos diciendo acá Ahora, observen muy bien lo siguiente. Si ustedes se toman este vector W y lo transportan paralelamente por el vector Z, van a tener esta línea azul que tengo aquí. ¿Va? Y hacemos exactamente lo mismo con el vector este Z y lo transportamos paralelamente respecto a W para tener este vector azul que tenemos aquí. ¿Va? Entonces, eso ya me está generando el paralelogramo del cual platicamos hace un momento. ¿Va? Ahora, más aún, podemos observar más cosas vean que como esta recta azul que tengo aquí la obtuve, ¿no? transportando de forma paralela W sobre Z si uno calcula la distancia en Y, ¿no? desde este punto, hasta este punto azul que tenemos aquí pues es precisamente lo mismo que la distancia, o sea que W2 eso que quiere decirme que entonces esta recta roja su distancia en Y va a ser Z2 más W2 ¿vale? Y bueno, sucede lo análogo en el eje real, ¿no? si hacemos las cuentitas, entonces como ya son las nueve, mañana retomamos esto, ¿vale? Y pues vamos a ver, repito, ¿no? ¿Cómo se interpreta la estructura este, algebraica de los complejos. Esa va a ser nuestra meta final. Entonces, nos vemos el día de mañana. Y si alguien tiene alguna duda, este, pues aquí lo espero. Si no, nos vemos mañana. Va. Pues uh, que muy bien. Oye, Jaime, nada más una, una pequeña nota. Eh, ¿Podrías hablar un poco más lento, por favor? Es que a veces sí se. Como que es difícil entenderte Vale, vale, vale Sí, les, les dije que me dijeran porque luego empiezo a, a correr Está muy bien, ¿sí? Ok, va Cuídense Dale, bye Gracias Jaime Dale, bye A ver Josué